Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo vas, estamos? Chicos? ¿Cómo estás? Un gusto ¿Todo bien? Verlos y saludarlos. Igualmente. Bienvenida, a Juli. Bienvenida ¿Cómo, a ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy, Muy bien. bien. Bueno, eh, acá estoy con nuestra abogada Juliana Fracia. Seguramente que hay muchos del otro lado que Juli ya te conocen, porque fuiste la que inauguró este consultorio online primero. Eso no sabía. Lo, lo hiciste vos, así que Hola, agradecerte. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, desde ya te digo, empezá a mandar tu mensaje a nuestro número de WhatsApp. Todo lo que tenga que ver con derecho de la salud, acá nuestro abogado no las vas a estar, los vas a estar. no va a estar contestando todas las preguntas. Y hoy puntualmente vamos a estar hablando sobre los límites que tiene alguien a la hora de ir a pedir una cobertura que le dicen, hasta acá te podemos cubrir, nosotros ya no tenemos nada que ver con esto. ¿Cómo es eso, Julio? Bueno, Dani, cuando una persona se enferma o necesita cualquier tipo de tratamiento, lo primero que haces es vas a tu obra social. Y pedís la cobertura de lo que te ha pedido el médico, uh -huh. ya sean sesiones de rehabilitación, ya sea un medicamento, ya sea eh, realizar una cirugía con determinada prótesis o determinado material. Generalmente la gente, con el límite que se encuentra, es eh, que le van a decir que la obra social no está, no está obligada porque están obligadas hasta el PMO. ¿Qué, ¿Qué es el, el PMO? PMO? El PMO es un listado... Eh, de prestaciones mínimas que deben brindar las obras sociales y las entidades de medicinas prepagas. Uh -huh. Es un listado que salió hace un montón de tiempo, que es una resolución del Ministerio de Salud. Creo que ya no los comentaste sí, una vez. Pero es sí, muy importante sí, sí, sí. Que, que lo incorporemos uh -huh. para saber que eso es un listado de prestaciones mínimas. Por ejemplo, si yo voy eh, y pido una intervención en el corazón o en cualquier parte de mi cuerpo, y el, mi médico me la quiere realizar con un determinado. Eh, procedimiento o mecanismo con un método científico nuevo lo más posible es que cuando vayan al PMO en mi obra social ese método o ese procedimiento no esté, porque el PMO es del año 2005 ah. ¿Lo van actualizando cada tanto? ¿Quién, ¿Van incorporando leyes del CPMO? No, lo va actualizando eh, Superintendencia de Salud. Uh -huh. que es, o sea, el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, todos los entes de Contralor van sumando leyes, van sumando resoluciones que lo van ampliando. Pero no deja de ser un programa muy viejo. Porque medicamentos no, no escuché que digas que hayan incorporado. Y medicamentos también les van los van incorporando de a poco uh -huh. en el listado. Pero bueno. Es como que lo importante entender es que en ese listado, que me van a poner siempre como límite a mí para cubrirme una prestación, eh, no está, por ejemplo, la intervención que yo tengo que hacerme. O está la intervención al corazón, pero con un método que es un poco obsoleto. O que mi médico considera que no es el apropiado. Uh -huh. Entonces la obra social me va a poner ese límite. No. Lo que la gente tiene que saber es que la obra social es la encargada de proteger mi salud y de... Sí, y que yo me puedo salir de ese límite del PMO o del, o, a ver, en una obra social puede ser el PMO, en una prepaga puede ser el límite que yo contraté, el uh -huh. estado que yo contraté en el plan determinado. Yo te voy a hacer un paréntesis sí. ahora, me gustaría mucho que nos eduques, porque seguramente hay muchos que por ahí desconocen cuál es la diferencia entre una obra social y una prepaga. Bueno, la obra social yo la tengo por trabajar en una actividad eh, de, en relación de dependencia, yo trabajo, por ejemplo, como mozo, me va a corresponder una obra social. Trabajo acá en la tele, me va a corresponder otra obra social. Uh -huh. eh, y la prepaga yo la tengo porque yo la contrato de manera privada para mejorar la atención que yo quiero tener en mi salud. Bien. Uh -huh. Entonces, pero eh. estamos hablando que esto que nos estás comentando del PMO pasa va lo a pasar mismo en, las dos, en, en la las prepaga dos. y en la obra social. Bueno, sí. mira, desde ya te voy refrescando que si tenés alguna duda, te ha pasado algo de ir a pedir algún remedio y te han dicho que no lo pueden hacer, Mandanos tu, tu, tu, consulta, tu duda, lo que te pasó, porque acá Juliana nos va a ir contestando todo lo que lo que a ustedes les puede pasar es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Y qué es lo importante, Dani? Que la gente entienda que lo que la obligación real de esa obra social hacia mi persona o esa prepaga hacia mi persona, es tratar de mejorar mi salud o de acompañarme en el proceso de enfermedad. Uh -huh. Y que ese listado también me van a poner como límite, en realidad, no es nunca un límite, porque es un listado de prestaciones básicas. Es lo mínimo indispensable que me tienen que dar, no lo máximo. Entonces, si viene tu médico y te dice, mira, eh, necesito que te hagas tal operación con tal método, porque según tu anatomía o según tus condiciones clínicas, necesitas este método y no este, el básico, la obra social está obligada. ¿Sabes qué, Julia? Escuchándote, me acuerdo que escuché en la radio muchas personas, creo que fue en Radio New Will, que llamaban y se quejaban acerca de las personas que tienen diabetes, hablando de este PMO que me decís que... Desde, la, claro. desde el año 2005 no se actualiza. Creo que hay un sistema ahora para poder medir la insulina en la sangre que es más moderno al que se usaba antes. Pero esto no está dentro de, bueno, de lo nuevo. eso, ¿no? Dani, es un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando. Uh -huh. Porque vos, por ejemplo, tenés un chico que tiene diabetes y vos te vas eh, a tu obra social y le pedís que te reconozcan todo lo que necesita para tratarla, dentro de eso los métodos para medir el azúcar en sangre. Uh -huh. Y muy posiblemente te van a ofrecer métodos, o sea... Eh, procedimientos que son un poco obsoletos o son más viejos, que son los que están en el programa médico obligatorio. Pero resulta que tu pediatra o el médico especialista dice no, mira, existe algo mejor, que es menos invasivo, que es más exacto, que te avisa, que lo pueden, ah, llevar, sea, lo pueden llevar al colegio los chicos y no tienen que estar, por ejemplo, por ejemplo con los si vos padres sos la haciéndolo. La mamá, sí. Te tenés que quedar con ese no de la obra social o de la prepaga, donde te diga, mira, yo te cubro hasta acá. Porque es lo que está en el listado de prestaciones... Escuchándote a vos ahora, no. obviamente que no, pero seguramente muchos de los que están del otro lado se quedan con ese no, porque no. desconocen y piensan que no pueden hacer absolutamente y nada más. hay muchísimo fado en la jurisprudencia actual justamente con el tema de, de los chicos con diabetes donde el juez obliga, tanto a la obra social o a la prepaga, a otorgarle a los chicos, no solo la medicación que le pide el médico, sino también lo, todos lo los mecanismos para el control de la diabetes, para que, para que esté bien y para que sean modernos, para que tengan las características técnicas que el médico pide, que por ahí en un paciente es una y en un paciente es otra. Lo importante es que esté bien justificado por el médico. O sea, si yo me quiero salir del listado ese básico que me ofrece una prepaga, una obra social, uh -huh. mi médico lo tiene que explicar, se tiene que entender, se tiene que entender que no es un capricho mío, sino que es una necesidad mía, de mi salud. Claro, sí, Eso. totalmente. Bueno, desde ya voy refrescando, manden sus mensajes porque seguramente eh, estas cosas nos pasan a todos, de que nuestro médico nos recete cierto tratamiento para, no sé, alguna rehabilitación o alguna prótesis o algo que tenemos que hacer, nuestro médico nos lo, no lo escribe en la receta, nos pone qué es lo que necesitamos. Ahora, nosotros vamos a nuestra obra social o prepaga y nos dicen que tenemos límite y que ellos pueden llegar hasta ahí. Que tenemos que costearlo nosotros o que uh -huh. después ellos después nos van a dar el reintegro. Que ya de por sí todos esos eh, eh, trámites que tenemos que hacer, viste que vamos, estamos recontrapurados porque la salud es así, no es que la podemos ir postergando. Yo lo vivo todos los días con mi papá y la verdad que es tremendo y lo voy a decir siempre, en OSEP hacen sufrir un montón a las personas. Primero, Julia, haciendo la cola, demorándolos, personas grandes eh, con bastones en silla de ruedas bueno, familias ahí también Dani entra la ley de defensa al consumidor uh -huh. porque vos sos pero vos por qué desconocemos sos... absolutamente todo lo que tiene que ver en derecho de la salud es como que tengo, tengo la necesidad diciendo de que tenés que estar acá sentada todos los martes despertando y contándonos cuáles son los derechos que tenemos absolutamente todos... desde que nacemos hasta el día que no estamos acá con la salud y que desconocemos no y aparte lo, lo increíble es que estamos en un país ...que tiene una legislación maravillosa en derecho a la salud. O sea, eh, en Argentina el derecho a la salud está junto con el derecho a la vida... ...entre los principales derechos que otorga la Constitución Nacional. Uh -huh. O sea que ahí hay otra cosa importante. Eh, si yo tengo un derecho que tiene jerarquía constitucional... ...¿puede un reglamento de una obra social o un listado de un ministerio... Eh, ...restringirme ese derecho? No. no. Y no. O sea, puede reglamentarlo, puede darle un orden, pero no me puede limitar realmente a mí mi derecho a ser tratada de manera correcta, Totalmente. como dice mi médico, como Total. dice mi equipo médico. Como dice la, la ley, porque tiene que claro. ser así. Juli, mira, ahí empezaron a llegar un montón de, de preguntas de, de nuestros televidentes y eh, este, este dice, buenos días a todos, ¿qué derechos tienen las personas que no tienen mutual y asisten a la salud pública? Exactamente los mismos derechos. Exactamente los mismos derechos, si yo tengo, si yo no tengo ni obra social, no tengo prepaga y me atiendo en el hospital público, el hospital público tiene que darme los mismos derechos y en caso de que ese hospital público no me los dé, de, me demore o me ofrezca una tecnología que no es apta para tratar mi patología, puedo demandarlo igual que si fuera una obra social. Aunque el hospital público tenga, ¿no es cierto?, todos los tratamientos y lo que necesita esa persona para atender a su, a su Pero en este caso, eh, claro, en este caso yo estoy planteando el supuesto de que yo voy, pido determinado tratamiento y el hospital público me dice que no, uh -huh. pues también pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Lo puedo demandar igual que si, que si fuera una prepaga o una obra social. Bien, me contó. Bueno, ahí está. Ahí Juli respondió la pregunta. Acá dice, hay mucha gente que tiene Mutual y, con, y concurre al hospital. No, en ese caso eh, no hay problema porque, por ejemplo, en el NOTI, te digo algún un caso específico, uh -huh. eh, si vos concurrís eh, y tenés obra social... Eh, después ellos les van a reintegrar la consulta que hiciste a tu obra social, pero bajo ningún concepto te pueden dejar de tratar uh -huh. o pueden interrumpir un tratamiento en curso. Algo claro. han consultado personas, por ejemplo, que... Pero, pero, eh, pero, ¿te pueden no no, pueden...? no, no, pero, pero pasa, lo han hecho. Puede, sí, puede pasar. Que, Ay, no, que tú, vayan no, no. y que le digan, no, ahora se tiene que entender atender con la médica, no sé, de tal patología que le da su obra social. Y o sea. resulta que es un chiquito que está con un tratamiento. Eso es algo muy importante también, Dani. La gente tiene derecho siempre a continuar con el equipo del tratamiento en curso. Con el, con el que empezó. Con el equipo que vos estás. Uh -huh. Si vos, te si por ejemplo, vos estás con un médico sí. eh, tratándote, no sé, cualquier enfermedad hace un montón de tiempo y lo sacan de Cartilla, de tu obra social, de tu prepaga del hospital... Hay una resolución del Ministerio de Salud que dice que vos tenés derecho a continuar con tu médico. Pero espera, Juli, ¿los médicos eso no lo saben o lo saben y se hacen los que no saben? Mira, desconozco. <risa> Yo creo que deberían de saberlo y si no, bueno, lo estamos informando. No, ese pero ese dato la verdad que, que lo desconociste. Vos tenés ¿Qué, qué derecho es a bueno que lo equipo dicho? tratante. Bueno, mira, eh, te voy leyendo más preguntas. Acá dice, hola, buen día. Yo tengo varios poliquístico tomo específicamente unas pastillas anticonceptivas, la prepaga no me las cubre porque son más caras, oh, esto recontrapasa, contrapasa, mm. y tienen otras drogas, otras drogas más que las comunes, eso también te pasa, que vos necesitas cierto medicamento y que la obra social te dice que eso no está y te da de otro laboratorio que no es el mismo que vos estás necesitando específicamente. Bueno, el tema de los medicamentos es un tema que está buenísimo para tratarlo, o sea, para que sea solo medicamentos porque es importante que la gente también conozca el tema. Pero en ese caso no, en ese caso lo que ella tiene que hacer, lo que yo le sugiero es pedirle a su médico, tratante, que especifique bien por qué le está pidiendo esas pastillas, que explique que es para tratar determinada patología y que no es lo mismo usar lo que le está pidiendo uh -huh. que cualquier otra. Ya con ese certificado médico ya puede presentarse ante la obra social y exigir la cobertura al 100. Mira, acá tengo otro que dice, ¿por qué hay que hacer fila para retirar remedios por horas? puede salir a las 3 de la tarde después de estar toda la noche haciendo fila. Mucha gente que tiene OSEP Le propuse a varios políticos que intercedan para mejorar el sistema y dicen que sí, pero bueno, no se hace nada. Yo lo que quiero hacer un paréntesis con esto ahora, no sé, ven prepaga, obras sociales, lo que sea, hay que tener un poco de empatía con la gente que está haciendo un trámite, tanto el, la persona, el administrativo que está trabajando para atender, como también la persona que va a hacer el trámite. Porque por ahí son personas, eh, como decía recién Juli, adultos, que están en silla de rueda con bastones, que pasan toda la noche haciendo cola para que la prueben un medicamento. Entonces ya con tan solo cambiar el trato hacia la persona te puedo decir que esas horas no valen la pena, pero sí se van a vivir de otra forma. Entonces esto me parece que es sumamente importante para todos. Como los que vamos a hacer el trámite y como las personas que están recibiendo a las personas. Pasa algo peor sí. que el tiempo de mora. Bueno, a esa persona lo que yo le sugeriría sí, es yo. que defensa al consumidor. La defensa al consumidor realmente trabaja buenísimo, trabaja bien. Reciben todas estas... Por supuesto, vos sos un consumidor, denuncias? Vos sos un consumidor de un servicio de salud. Uh -huh. Y hay faltas de las jurisprudencias que también dicen que si... De, inclusive de una prepaga, obvio, porque vos sí. estás contratando un servicio. Pero en una, en una obra social también se aplica la ley de defensa al consumidor. Bueno, claro, no nombre ahí. Y lo que yo te decía, Dani, es que pasan cosas más tremendas, como por ejemplo que la gente va a informarse a su obra social, a su prepaga y le dan mala información. No le ofrecen, no le brindan sus derechos y ahí están infringiendo un montón de leyes también. Pero porque están desganados, porque desconocen, porque un cargo más arriba le ha dicho mira, esta es la información que tenés que dar y hasta acá llega. o sea, ¿por qué? Mi opinión personal es que porque no se aplican bien las normas de control. Porque si yo voy, me informan mal, en mi prepago, en mi obra social, hago la denuncia al ente que corresponda y sancionan a esa persona o le ponen una multa a la obra social, se terminaría la mentira. Muy claro, rápido. Es totalmente. Bueno, mira, te voy a leer una más. La verdad que han empezado a entrar un montón de preguntas. Nosotros también compartimos acá arriba, mira, acá abajo mío está el mail de Juliana. Sí, Por si bueno. les quedó alguna duda y quieren mandar su, su mail se lo pueden mandar ahí a Juli porque me está diciendo que el productor que entrarán un montón, claro, a medida que van viendo las preguntas que tienen los demás que seguramente y lamentablemente les pasa mucho, ahí nos van mandando todas sus dudas pero Juliana después Yo se, se va a tomar contesto. el trabajo de contestar a todas. así que vamos con una más que dice, hola, gracias por este espacio tengo a cargo a mi hija y no le autorizan un PET estudio de complejidad, control de oncología, ¿qué debo hacer? me cago el teléfono Ahí está. Bueno, lo que yo le sugiero a esa mamá es que nada, que no, no espere más tiempo, que no tenga más contemplaciones, que no crean lo que le dicen, que va de urgente eh, al médico o a la médica que trata a su hija, que le solicite un reitera pedido donde ponga urgente y donde el médico en un paréntesis simple pongan el peligro o el daño que se le ocasiona a la salud de esa nena... ...que no lo otorguen de manera rápida el estudio que está pidiendo... ...ya con eso puede hacer, desde una demanda de amparo... ...con una medida cautelar y conseguir urgente... ...puede hacer, puedes denunciarlo en, en, ante sede penal... ...por abandono de persona, o sea, olvídate, se puede hacer... Eh, ...un montón de cosas. Sí. Bueno, yo prometo que Juliana va a estar acá una vez al mes... ...ya, ya se lo dije a ella, lo, la dejo en evidencia en vivo... ...porque va a venir una vez al mes, pero... ...digo, digo mira, y acá me empiezan a llegar un montón de mensajes... ...que siguen entrando acá a nuestro número de WhatsApp tengo los sentimientos encontrados. Por un lado digo, bueno, qué bueno que manden tantos mensajes. Y por otro lado digo, no. No está bueno porque seguramente son todos mensajes de casos y de, y de complicaciones que tienen las personas a la hora de ir a tratar algo de salud que sea para uno, para algún familiar o algún conocido, y que el estado, la obra social, el gobierno, quien sea le pongan tantas trabas. La verdad no, que me da un o te, o te de pena. mientan, Dani. Uh -huh. o te, te saquen de, del camino más rápido, más fácil. Es tremendo, la verdad que es tremendo. es tremendo. Pero la única manera de salir de esto es que la gente sepa. esté informada, sepa cuáles son sus derechos, dónde denunciar, qué hacer, para que vaya realmente empoderada, en el buen sentido, a exigir uh -huh. lo que merece y lo que le corresponde. Me, me pongo a pensar, Juli, también las personas que viven en, en zonas rurales, que son no, tan humildes sí. que ni siquiera conocen, ni un 1% de todos los derechos que tienen y lamentablemente se quedan en su lugar, agonizando sufriendo, uh -huh. viendo algún pariente algún hijo, mamá, papá, abuelo sufrir y la verdad que te juro que se me estruja el corazón porque yo lo vivo a diario con, con mi papá y con algunos familiares uh -huh. también que sufren un montón a la hora de hacer un... de, de pedir de exigir su derecho porque tienen obra social porque tienen prepaga y porque les corresponde, porque sí porque somos humanos y todo lo que tiene que ver en derecho de la salud te corresponde lo acaba de decir Juliana, así que bueno Julia agradecer una vez más, no, que estés acá vos, te espero en tres semanas más sí, por para seguir contestando todas las dudas ustedes sí. sigan, manden ahí, si quieren un ratito más, vamos a dejar después puesto, eh, puesto el mail para que le manden toda a Juliana y agradecerles y hace valer tus derechos, te lo pido por claro. favor yo me voy a encargar de ayudarlos acá en este consultorio online seguimos con el programa porque nuestras compañeras